Buenos días, gracias, presidente. Bienvenidas, bienvenidos representantes de los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil presentes en la plataforma Jusapol. Y muchas gracias desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Pudem en Marea por dejar que hoy agradecer vuestra confianza para que hoy podamos trasladar vuestras demandas en este Pleno. Eh, empezaré diciendo... Señorías. Luego al público no haga ningún gesto externo. Empezaré diciendo que la desmotivación, que el malestar, que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene raíces y tiene causas. Su desasosiego, señorías, está plenamente justificado por tres causas. Primera la, primera, la misma falta de horizontes del cuerpo. No existe un modelo futuro para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Segundo, los salarios. Las retribuciones constituyen agravios con otras policías. Y tercero, lo mismo puede ocurrir en agravio con ciertos complementos como las dietas, las pagas extraordinarias los desplazamientos, etcétera. etcétera Estas perfectamente pudiesen ser reflexiones de esta senadora, pero lo cierto es que lo único que hago es suscribirlas, porque son palabras del compañero Antonio Romero, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, cuando interpelaba al ministro Concuera respecto de la equiparación salarial en el año 1991. Hay gobiernos que deberían sentir muchísima vergüenza cuando casi 30 años después seguimos demandando lo mismo. Es el día de la marmota, señor pretenden que apoyemos un acuerdo en el que no han participado ni todos los sindicatos ni todas las asociaciones profesionales. Se han dejado fuera del acuerdo al 70% de los trabajadores y las trabajadoras. Esta sería razón suficiente para renegociar un acuerdo, pero lo cierto es que existen muchas más. Lo que demandamos, lo que ellos y ellas demandan, es un nuevo complemento específico general, una nueva regulación del complemento específico general. El acuerdo que redacta el Partido Popular persiste en la desigualdad de oportunidades, contiene partidas presupuestarias de destino incierto y lo cierto es que no se materializan muchas de estas partidas en las nóminas de trabajadores y trabajadoras y las partidas destinadas al complemento específico singular. Se pide reiteradamente que se revisen. Lo refleje ninguna mejora en este acuerdo y además excluyen a 13.481 trabajadores y trabajadoras en este momento en calidad de segunda actividad y reserva. Son estos años trabajando, es la vida laboral lo que garantiza la igualdad a la hora de nuestras pensiones y ningún pensionista debería enfrentarse a la pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto a la vulnerabilidad. Tampoco deberían hacerlo ellos y ellas. La solución para esto, la solución para estas 14.481 familias y para todas las que vengan, se llama voluntad política. Y si esa voluntad política, señorías del Partido Socialista, la ejerce un Gobierno, lo solucionarán con que el complemento específico general, que ya se reguló un Real Decreto en el Real Decreto 950-2005, de 29 de julio, y que posteriormente modificaron mediante el Real Decreto 29-2009, de 16 de enero, se haga, por supuesto, y previamente lo sabemos, aprobada la senda de estabilidad presupuestaria. Entonces, estamos una partida de 100 millones que aparece en el acuerdo del Partido Popular, que no cuenta ni con regulaciones ni con procedimientos de aplicación explicitados y no se concretan las nóminas, entonces sería cuando estos 100 millones y esta partida tendrían sentido, destinadas a la consecución de la equiparación salarial. ¿Por qué negociar un nuevo acuerdo, señorías? Pues por respeto a la democracia, por respeto a la transparencia y por respeto a la pluralidad y a todos y todas las representantes de los trabajadores que ustedes han dejado fuera del acuerdo y que son agentes que deben participarlo. Aquí no hablamos solo de equiparación salarial y, consecuentemente, lo que hacemos desde nuestro grupo parlamentario es entonces diseñar una nueva política salarial y laboral, no discriminatoria y profesional para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso hablamos de la defensa de los entornos culturales y sociales, donde se reflejan en este y en la propuesta que hoy nos traen la eliminación de este desarraigo que casi siempre es forzado, donde se refleja la voluntad de resolver la discriminación y la pérdida de poder adquisitivo reiterado por los complementos de dietas desde el año 2002, donde resuelven la discriminación en la asistencia a juicios fuera de horas de trabajo no remunerada y con cuatro horas insuficientes para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si lo que ustedes quieren es de verdad Alcanzar la equiparación salarial que no solo la organización a la que represento, sino los propios trabajadores y trabajadoras llevan defendiendo, entonces tendrán que dejar de atacar los derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadoras. Mientras tanto, no vamos a colaborar. Señoría, voy terminando. Voy terminando, presidente. Respeten un derecho tan elemental como igual trabajo, igual salario. Y entonces podremos avanzar y nos encontraremos y les encontrarán. Muchas gracias. Gracias. Senadora Angustia.